Amablemente te pido que tomes unos minutos para ti y solo para ti. Que ahí donde te encuentres llegue a ti la paz, el amor y el equilibrio que por dentro y por fuera tu ser, tu cuerpo y tu mente necesitan. Siéntate y relaja tu cuerpo en una posición cómoda. Procura hacerlo en un lugar tranquilo. Evita cualquier tipo de interrupción. Esta es una práctica de autoconciencia y atención plena en presente. Coloca la espalda recta y tus brazos relajados sobre tu regazo, con tus manos abiertas y las palmas hacia arriba. Dedicarte unos minutos para ti es una excelente decisión, aquí y ahora. Respira a tu ritmo. Cierra tus ojos y comencemos poniendo atención en tu nariz. Presta atención tan solo a tu respiración. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Las emociones y sentimientos que surjan son completamente normales, déjalas fluir y míralas pasar en la distancia, inhala, permítete sentir el aire entrando por tu nariz hasta llegar a tu abdomen, exhala, entra el aire por tu nariz. Baja por tu garganta y esófago hasta tu estómago. Siente cómo regresa el aire y tu abdomen se contrae. Respira a tu ritmo. El aire entra por tu nariz y baja hasta tu estómago, llenando tu cavidad abdominal. Y sale de tu cuerpo por las vías respiratorias, contrayendo tu abdomen, observa tu respiración, es pausada y cada vez más profunda, sostén unos segundos el aire en tu vientre, comienza a apreciar cómo se va sintiendo tu cuerpo mientras sale el aire por tu boca lentamente inhala profundamente sostén un momento y al exhalar suelta toda tensión por la boca escucha cómo entra el aire y vas sintiendo pequeños temblores en tu cuerpo es normal. Son cargas electromagnéticas que se van desprendiendo al exhalar. Inhalamos por la nariz profundamente y seguimos el aire hasta el abdomen. Sosténlo un momento más y siente tu cuerpo. Exhala lentamente por la boca. Inhala y lleva tu atención a la planta de tus pies y apriétalas fuerte. Ténsalas. Exhala lentamente por la boca mientras relajas las plantas de tus pies. Inhala suavemente. Dirige tu atención a tus dedos de los pies. Apriétalos. Más. Más un poco más pon atención a cómo se sienten mientras exhalas por la boca y sueltas cualquier molestia lentamente inhala siente el aire llegar a tu estómago lleva tu atención a las pantorrillas y tensalas merecen un descanso Ténsalas un poco más. Deja que el aire retorne y salga por tu boca lentamente. Inhala profundo. Lleva tu atención a las rodillas. Ténsalas. Fuerte, fuerte, más fuerte. Todo lo que sientas es correcto. Escucha a tu cuerpo. Exhala lentamente Y suelta todas las emociones que escondes a los demás Es posible que tu mente trate de distraerte mostrándote imágenes Déjalas pasar Sin concentrarte particularmente en ninguna Inhala paz Sostén unos segundos la respiración y déjalas pasar. Toma distancia de cualquier pensamiento, recuerdo o sentimiento desagradable. Exhala lentamente. Simplemente se alejan. Inhala profundo. Sostén en tu abdomen y dirige tu atención a los muslos. Contráelos, apretando fuerte, más fuerte, más. Exhala por la boca y relaja la zona. Nuevamente, inhala. Lleva toda la atención a tus caderas sacro pelvis, coccis, ténsalos con fuerza, fuerte, exhala y siente tu cuerpo soltando toda tensión, inhala suave y profundamente, dirige tu atención a los riñones, contráelos y sostén la tensión en ellos más fuerte un poco más exhala y suelta suelta suelta inhala siente el aire entrar por tu nariz lleva tu atención a tus intestinos Tensa toda la zona de la cintura y el ombligo. Fuerte. Exhala lentamente por la boca. Siente la temperatura del aire al entrar por tu nariz y bajar hasta tu abdomen. Aprieta tu estómago. Sostén amorosa y fuertemente la tensión aprieta un poco más exhala y suelta toda tensión disgusto emoción o situación desagradable inhala suave y profundamente lleva tu atención al hígado al páncreas y vesícula mientras los tensas Siéntelos fuerte, más fuerte. Exhala lentamente por la boca. Inhala. Dirige tu atención al pecho. Siente tus pulmones llenos de aire, completamente amplificados en oxígeno y ténsalos fuerte, más fuerte, un poco más, exhala lentamente, inhala, recuerda llevar el aire a tu abdomen, ahora tensa tu garganta y tráquea, siéntela, reconócela, y al exhalar suelta toda tensión provocada por todo aquello que has dicho haciendo daño y por todas las palabras que guardas respira suave y profundamente dirige toda tu atención hacia tu tráquea, tus hombros aprieta Contrae, exhala y suelta toda tensión. Siente el aire entrando nuevamente por tu nariz y lleva la tensión hacia tus brazos y manos. Ténsalos, permítete sentir la descarga energética por las yemas de tus dedos. Exhala lentamente por la boca. Inhala. Coloca toda tu atención en tu rostro. Tensa todos tus músculos, mentón, boca, mejillas, orejas, párpados, frente. Fuerte. Fuerte. Lentamente exhala por la boca. Nuevamente inhala profundo. Enfócate en tu cabeza, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo y cerebro. Aprieta fuerte. Fuerte tus meninges, fuerte tu hipotálamo, fuerte tu cerebelo todas tus neuronas exhala lentamente una vez más inhala profundo tensa todo tu cuerpo fuerte fuerte más fuerte exhala lentamente Si sientes alguna molestia, lleva hasta ese lugar tu atención y respira. Inhala profundamente. Exhala liberando toda tensión y malestar. De nuevo inhala. Contrae. Suelta toda la tensión mientras exhalas. Permítete sentir como al exhalar se va toda incomodidad. Inhala. Exhala. Relajarse y respirar correctamente ayuda a mejorar el sentido de bienestar y produce cambios extraordinarios en la mente y el cuerpo, aliviando el dolor, permitiendo que liberes poco a poco y de manera sana las emociones y tensiones que causan desequilibrio en tu existencia. Estimulando a su vez el sistema inmunológico, reduciendo el estrés, calmando la ansiedad y clarificando tu mente. La meditación eleva el estado mental. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Poco a poco, mueve tu cabeza, tus manos, tus piernas. Estírate y abre tus ojos a tu presente, aquí y ahora. Gracias. Gracias, infinitas gracias.